Buenas tardes a todas y a todos, tanto a nuestros alumnos que nos acompañan este, en las ondas como a quienes están aquí presentes en nuestra sede en Madrid. Gracias por... Eh, Incorporaros a esta segunda sesión del ciclo este, que estamos desarrollando con Raza de Acá. Gracias a Zamante Servicio, su directora de zona, porque efectivamente ha asumido este de una agenda y comentábamos antes complicada en términos de las responsabilidades que se le están exigiendo a las consultoras de selección de personal y de atracción del talento de lo queremos y lo queremos para allá y efectivamente que ella tenga la oportunidad de compartir con nosotros este ratito pues es muy importante y sobre todo por un tema que creo que independientemente de lo que queramos hacer con nuestra vida para nosotros como profesionales es muy importante y como tiene que ver o tiene que ser todo lo relacionado con la marca personal o la personalidad Samantha Estamos a tu disposición. Así que, bienvenida. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a los que estáis aquí. Buenos días, a los que estáis al otro lado del charco. Eh, eh, muchas gracias, Eude, por contar con Ramstad para estas sesiones. Yo personalmente muy contenta de estar aquí otra vez, algunas caras incluso de la sesión anterior, así que fantástico. Eh, para hablar hoy de personal branding. Hoy va a ser una sesión sobre todo de marketing, pero del marketing que más nos interesa, que es muy propio. ¿Eh? Eh, por ajustar expectativas, eh, eh, bueno, en, en, en la sesión anterior estuvimos viendo una parte más de recursos humanos, cómo armar bien un currículum, eh, eh, cómo pedir esas referencias, y esto seguro que ya lo tenéis top, top, top. Y ahora es un pasito más, ¿no? Eh, Tomar conciencia de la importancia que tienen las redes sociales en esta marca personal y cómo construir esta, esta marca para que nos ayude, nos ayude a encontrar este, este empleo que buscamos. Bueno, lo primero que es eso, que se habla, es como el plan de igualdad, ¿no? Hay diferentes hay topics, el personal branding es, es uno de ellos en estos momentos. bueno. Pues eh, al final esto es eh, marketing de producto, pero producto somos nosotros. Yo estudié marketing hace 25 años, sé que no lo dirías, como, como, pero hace 25 años, y ya entonces no creo que haya cambiado mucho, Se estudiaba la política de producto, la política de precio, los canales de distribución, el público objetivo al que querías eh, segmentar tu producto para posicionarlo bien. ¿no? para realmente obtener las ventas de ese producto o servicio y, y aquí es exactamente igual salvo que el producto somos nosotros mismos lo que queremos generar es, es una huella o impresión y, y eh, las empresas no van a compraros a vosotros como, como persona no van a comprar a Samantha van a comprar todo lo que podéis hacer por las empresas no es tan importante como sois, aunque veremos que es una época, un momento de reflexión de, de, saber, de autoconocimiento, sino eh, qué habéis hecho que pueda aportar valor y o qué podéis hacer que vaya a aportar valor a, a la empresa. ¿Vale? Eh, para ello, tenemos que eh, pensar en qué atributos tenemos. ¿no? ¿Salud? Igual que si fuéramos un producto. Eh, os pongo un ejemplo. Quiero que Os voy a decir marcas y quiero que me digáis qué atributo relacionáis con esas marcas. ¿Sí? Venga, la primera. Coches, Volvo. ¿Seguridad? ¿Alguien más opina igual? Seguridad. Nos quedamos con seguridad. Casi cuesta pensar en otro. ¿No? Bueno, pues tienen su imagen de marca. Perfecto. Han elegido ese atributo. Eh, también, ojo, cuando eliges tu imagen de marca... Eh, eliges también el público al que quieres dirigirte, con lo cual es imposible buscar a todo el mundo. Una persona que le guste conducir rápido, ¿no? que apueste mucho más por el diseño, pues seguramente, bueno, este no va a ser su cargo. ¿vale? Si os digo Coca-Cola, pues bien, nada mente. ¿Qué? ¿Eh? Felicidad. Felicidad. Claro que sí, hombre. Felicidad, ¿no? Juega, amigos, pasarlo bien, unirse... Pues también tiene que su imagen, su imagen de marca. Perfecto. Pues esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Nosotros para, para nosotros mismos. Vale, pues ya, es, ya sé que es esto del personal branding, ¿no? Es la imagen que yo quiero trasladar a los demás. Eh, además, Depende 100% de vosotros, esta es, esta es una buena noticia, eh, y cuando digo que depende 100%, eh, también tiene que eh, ser honesto, es decir, yo voy a construir una imagen, pero tiene que ser fiel a la realidad, de, de nada va a servir que yo monte algo que luego eh, es inconsistente, que no soy, es decir, no es manipular esa imagen, es elegirla bien, cuidarla. Y, oye, lanzar la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, pues para que entre todo el mar de candidatos, al final, os elijan a vosotros. Lo hablábamos, no os van a elegir por, por cómo sois, eh, bueno, de una parte que sí, pero sobre todo por lo que podéis aportar. Eh, yo os cuento, por ejemplo, eh, también estoy en la parte comercial, ¿no? Imaginaros que yo le digo a un cliente, le digo, buenas tardes, eh, ¿Sabes qué? Randstad es la empresa número uno de recursos humanos. Como cliente, ¿qué estáis pensando? Good for you. ¿A mí qué? Eh, enhorabuena. ¿No? Es decir, no les importa lo que soy. Y no, no, no va a importar lo que vosotros sois. Ahora sí. Buenas tardes. Ramstad es la empresa número uno en recursos humanos en España. Esto nos va muy bien porque de cara al candidato somos súper atractivos y eso hace posible que tenemos 3.300.000 candidatos en nuestra base de datos. Nos encanta porque en 72 horas podemos ofrecer una terna de candidatos. Ah, bueno, pues ahora ya le veo la gracia, ¿eh? hola, ¿no buenas tardes, a que seáis eh, la empresa número uno. Es decir, que no les importa que no sea la empresa número uno. Es show me qué puedes hacer por mí, eh, eh, siendo la empresa eh, número uno. Pues lo mismo va a pasar con nosotros como candidatos. Con tu marca personal, estamos, pues cada uno está vendiendo su producto. Y esto, eh, esta imagen de marca, por ejemplo, nosotros la trabajamos también mucho de cara a la venta. Es decir, puede servir como candidato, puede servir como proveedor puede servirte en diferentes etapas de, etapas de tu, tu vida. Pues ahora hay que trabajar, ¿no? Ya sabemos qué es, sabemos la importancia que tiene. Pues hay que darle una pensada, ¿qué es esto de la marca personal? Primero, eh, que esto es lo que os decía, que es la, un momento de autoconocimiento. ¿Sí? Y después, es pues que yo a esto de mirarme al umbigo eh, se me da regular. Bueno, pedir ayuda ¿no? para contestar a estas preguntas. ¿Qué me gusta hacer? Esto es, ¿qué eh, eh, actitudes tengo? ¿no? ¿Qué se me da bien? ¿Qué actitudes tengo? ¿Cuáles son mis valores? Esto es importante. Mira, nosotros estamos buscando candidatos para trabajar en una tabacalera. ¿Nos encuentra? Nos, nos está gustando porque ya hay personas que no quieren trabajar en, en, en empresas de trabajo. ¿no? Entonces, es importante conocer cuáles son los valores de trabajo, qué fortalezas tengo. Esto habla un poco, la primera parte, de quién soy, qué he hecho. Lo que decía, si os cuesta mirar al ombligo o oh, decís, igual no estoy siendo muy objetivo conmigo misma, preguntar, ayudar, no de vuestra abuela. La abuelita dará una imagen distorsionada, seguramente, pero preguntarle a un amigo, preguntarle a un colega, a un profesor, eh, a, un, a un manager ¿no? a un, eh, y preguntarle dos cosas. Oye, dime tres características, más, ¿no? tres, tres cosas que tú des, eh, destacarías mías y, y, y muéstrame una evidencia. Con eso os va a dar mucha, eh, ya os va a dar mucha eh, información de la imagen que estáis trasladando. Igual no se ajusta muy bien a vuestras expectativas, pero es la que tenéis hoy. Luego podremos modificarla, ¿no? Y lo de la evidencia es importante, porque igual os dicen, ah, pues mira, yo creo que tienes verdaderos las personas. ¿Ah? Pero lo importante no es eso, es, oye, ¿por qué crees que tengo esta... No, acuérdate que estuviste un mes de voluntariado trabajando con, con eh, refugiados. Pues si yo he estado un mes de voluntariado trabajando con, eh, con refugiados, esto lo tiene que saber el mundo, ¿no? No tiene que saber que yo tengo, que es que me gusta trabajar con las personas. Lo que necesitan conocer son evidencias, hechos, ¿vale? Luego sueño un poco, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cuál es mi objetivo profesional? ¿Qué me apasiona? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es mi valor añadido? Y, y podéis pensar, no, esto, claro, esto igual, si tienes 10 años de trayectoria, es fácil. No, no, eh, hay que conocer esto porque la marca personal, sobre todo, es importante para gente normal que hace cosas normales, pero que las hace muy bien. Porque si no dentro del mundo personas normales, donde estamos todos, eh, será muy difícil diferenciarse. ¿Vale? Esto no penséis que es para eh, gurús de nada o directores generales. No. A estos incluso les hace menos falta. Luego, tengo que decidir cuál es mi marca personal. Ya tengo toda esta información. Y dices, pues, bueno, eh, ¿qué me gustaría? Eh, que, que si le preguntan al mercado laboral, eh, eh, Dijera de mí, ¿no? Que, que un recruiter tras una entrevista dijera de mí que hacia dónde me quiero orientar yo, porque habrá que elegir bien y luego teniendo en cuenta que no vais a gustar a todo el mundo, por muy magos que seáis. Y, y esto está bien, esto está bien, porque además tendréis que tener claro hacia dónde os queréis dirigir. ¿Vale? Esto no, no quiero decir que. Seáis unos gourmets del empleo, que también los hay, ¿eh? Voy a esperar a mi empresa ideal, a mi puesto ideal, y, hombre, lo tengo aquí, ya estoy en la red social, y voy a esperar. No, es todo al revés. Esto lleva un curro eh, impresionante. Pero sí, tenéis que saber un poco, oye, recursos humanos. Es, es marketing, es dentro de marketing es marketing digital, ¿no? Y, y tener un scope porque todos los mensajes que me, lanzáis tienen que ser los eso. Oye, ¿hay información valiosa de otros aspectos? Vale, para otras redes, para otros momentos, para... Pero todo lo que planteéis a nivel profesional, hola, buenas tardes, eh, ha de ser de esto. Tenéis que ser selectivos en ese sentido, porque si no, vuestra marca será inconsistente. Estaréis dando mensajes eh, ambiguos, ¿Vale? Y con esto, ¿a quién me quiero dirigir? Pues ahí es donde tenéis que decidir el no... A, a estas empresas solo, pero sí al sector, al segmento, a las posiciones. Y ya ent entramos en tema de redes sociales, ¿no? Que, que no nos olvidemos que son bidireccionales, es decir, yo me meto en la red social, creo mi perfil, lo dejo de lujo eh, y ya, No, esto es eh, y espero que me llamen. Te va a pedir eh, una marca personal que genere contenido, que estés súper presente en, en, en las redes, para que, que constantemente estés lanzando mensajes y contenido al mercado de tu marca personal. Esto ya lo vimos, es un recordatorio de las principales redes profesionales eh, y lo que tiene... Eh, una vez nos falta estar en todas, ¿no? eh, elegir y ahí hay que eh, trabajar, ahora veremos sobre todo LinkedIn, tu perfil, seguir a empresas que te interesen únete a grupos eh, de interés, a, eh, por supuesto, revisa las ofertas, aplica, contacta, one to one, no solo quédate ahí en el universo red, sino contacta y, y crea tu red personal. Comunica, eh, comunica, eh, comunícate y haz lo posible por ser encontrado. Ahora, eh, pues, ahora profundizaremos en esto. Y vamos a profundizar en Interim porque es la mayor red profesional. ¿no? Eh, 500 millones de usuarios a vuestra disposición. Eh, ¿Qué es interesante eh, aquí? Bueno, pues os voy a... No sé cómo cuánto utilizáis internet esto es importante. ¿Quién de aquí tiene perfil en LinkedIn? Todo. ¿Bien? Todo. El día? Bien. Muy bien. ¿Tenéis bien construido el perfil? De, ¿No? Por aquí. Sí, sí. ¿Vale? Igual siempre es bueno ir perfeccionando. Alquiler conocimiento con usted misma, con otras profesionales. Y bueno, puedes que modificarlo, eh, abordar esto, a, creando tu propia marca. Porque es que estamos muy, muy nuevos en muy lo que es crear la marca personal. Y okay. cada conocimiento que vas adquiriendo te da una idea de cómo quieres que tú proyectarte hacia el mercado. ahora Por eso es que, que te creas un perfil, va, o sea, un bajo perfil, y después vas perfeccionando día a día. Muy Tienes que así. Pero, y, y, y, y esto es así, o sea, cuanto más esponja seáis, o sea, al final la forma más rápida de aprender es copiando. <risa> no, no copiando, lo quiero decir. No no, no. No, miramos, no. no, no. Vale, bueno, pues vamos a hacer un repaso, si os parece, ¿no? Eh, lo que no quería es ni ir muy por debajo ni ir muy por encima, un poco, entonces. Vamos a ir repasando algunos aspectos de, de LinkedIn y aparte, eh, vosotros sabéis que el LinkedIn eh, es, es selectivo, es decir, eh, que te va rankeando, nos va rankeando a todos nosotros en función de cuanto más completo tengas el perfil, mejor te posiciona, más logras más visualizaciones, cuantos más contactos tienes también te va posicionando mejor. De hecho hay un test de LinkedIn para, ay este, no me lo traigo y es muy chulo. Para lo haces y te dicen eh, cómo eres eh, importante dentro de LinkedIn, en función de cómo tienes completado tu perfil. ¿Vale? Eh, luego igual mando, un, porque es un Perfecto, link. Si a no? Y ahí es cuando pues igual tengo que actualizar esto un poquito, rellenar más cosas. ¿El qué? Optimizarlo. Optimizarlo. ¿Es Optimizarlo. Y además ellos te dicen: optimiza tu perfil, eh, rellena esto. Luego está la pereza, ¿eh? pero hay que hacerlo. Y luego está el número de contactos. Tenéis que llegar a 500 contactos. Este es un objetivo. Hermanos, primos, o sea, tirar de todo lo que se muevan. Pero tenéis que posicionaros. Bueno, los de mi pincha más de esto, ¿no? Tenéis que llegar a 500 contactos como sea. ¿Vale? Porque en el momento que pasas los 500 contactos, no eres premium, pero ya te, eh, LinkedIn te quiere más. ¿Sí? Entonces, acordaros de esto. Ahora vamos a ver perfil, vean como los de marketing hacen así, vez. Así es la vida. Eh, completar bien el perfil, vamos a hacer un repaso práctico eh, y llegar a 500 contactos. contactos, de contactos. Oye, oye eh, ¿qué hay que hacer en LinkedIn? Sube contenido de forma regular, propio, ¿no? Intenta, que pueden ser tus proyectos que quieras compartir. Eh, puede ser una presentación de trabajo que creas que es interesante. Elige, acuérdate que has elegido. No puedes subir. La de marketing, la de recursos humanos y, y la de contabilidad. Elige, ¿no? En qué te vas a focalizar. Asegúrate de incluir palabras clave en tu puesto eh, eh, en el titular. Eh, luego las búsquedas de los recruiters salen por palabras, metemos palabras y vamos a ver quién nos sale, así es nuestra vida de eso, ¿vale? Entonces, asegúrate en esa definición que estábamos viendo antes hazte tu glosario glosario Samantha servicio. todas las palabras, porque pues, se llaman keywords, que, que me identifican, y todas esas, que eh, las pones en una lista y tienen que estar en tu perfil de LinkedIn. obviamente tienes que construir un... un eh, no, no puedes ponerlas todas a buen botón, eh, unas las pones en el título, otras las pones, veremos, eh, pero en diferentes partes tienen que estar todas esas palabras claves, tal que eh, si un recruiter busca por esto, me tiene que encontrar. Esto es muy importante. Comparte contenido de terceros, dices, bueno, yo no soy muy bueno subiendo contenidos, pero ¿no usamos contenido, bueno, compártelo. Esto es, eh, cuando compartas, añade siempre alguna línea. ¿Vale? para ponerle un poco un diseño un poco más personal. Añade fotos eh, eh, de perfil y portada, veremos que es esto de portada, pide recomendaciones a tus contactos, a un compañero, Pon ¿no? unos atributos, hola, buenas tardes, mete unos atributos y pide a, a tus profesores, a, a compañeros, a managers que te validen y que te referencien y pide recomendaciones. Links de los trabajos que hayas publicado o formado parte del link de empresas donde has trabajado. ¿Vale? Esto, cuando en la parte curricular, pues si quieres poner ahí el link, siempre, o de la universidad donde estás estudiando, también. Esto, esto ayuda. eso sois vosotros. Luego están las personas que conocéis. Esto es de primer nivel. Luego los que conocen a los que conocéis. Luego ya los de tercer y luego ya lo que se nos escapa. Y LinkedIn es un, um, un sitio muy bueno para eh, llegar a un contacto que no tienes. ¿no? Quizás tienes un contacto primario y tú ves que este contacto tuyo conoce a una persona que, que a ti te interesaría conocer. Pues pídele ayuda. Esto, esto está para esto. Lo peor que te puede pasar es que te ignore. Bueno, pues esto, por no vivir con esto. Pero eh, la gente es bastante eh, colaborativa en, en, en YouTube, ¿vale? probad siempre esto. Vale, me voy a meter en mi perfil, para ir ya un poco más al grano de esto. ¿A ver, ¿Tenéis personalizada la URL? ¿Sí? ¿Sí? Mira, Sí, tal que no sea un chorizo así de grande, ¿vale? Eh, y ponga vuestro nombre o ponga igual algún, alguna palabra de estas keywords que hemos dicho para que, eh, para que os encuentren más fácilmente. Esto es importante. El extracto. Sabéis que viene vuestro nombre, un título y después como una breve descripción, que es el extracto, lo situáis, me meto en el perfil, ¿Hola? Sí. ¿Me meto? ¿O lo situáis? No, no, ahora. ¿Ok? Ese es un sitio eh, muy bueno para meter estas keywords. Porque eh, no, no, no, es, eh, es un, vamos, no son dos líneas, ahí podéis eh, dedicarle un poquito más de tiempo a contar acerca de vosotros. Entonces, es muy bueno que ahí vaya eh, esta descripción vuestra, también yo recomiendo en esta parte poner eh, otro dato donde os puedan contactar que no sea el Si queréis poder poner vuestro eh, móvil o podéis poner el, el correo electrónico. Oye, si quieres me puedes contactar aquí. ¿no? Aparte, para que tengan más formas de contactar. ¿Sí? Eh, cuando dices keyword... Eh, o sea, entiendo lo que quiero decir, pero no habrá que etiquetar la palabra. ¿No? O sea, ni poner un hasta delante como otros para ni no nada No. Simplemente. En, una en Twitter, por ejemplo, se hace falta eh, hashtag, pero aquí es una relación. Vale. Eh, dedicarte un tiempo a esto. E intentar ser originales. Esto. Pero al final esto sí que es una carta de presentación, ya las cartas eh, junto con el currículum esto, pues, pues eh, eh, se utiliza mucho más esto para conocer a un para conocer a un Entonces, que esté bien redactado, eh, dárselo a mirar a alguien que, que, que sea interesante su opinión, es decir, oye, tú cuando lees esto, quitarías, meterías, te haces una idea de la persona que soy, ¿no? Siempre ese, ese pedir feedback que es, es bueno. Aptitudes y validaciones. LinkedIn eh, te da una opción, eh, un menú, ¿no? para que tú elijas estas también palabras clave eh, de aptitudes con las que tú te definirías la, o, o sobre todo te definen eh, otros. ¿no? Porque tú las puedes elegir, pero lo que tiene más valor es que luego alguien te las valide. Esto es lo que tiene valor. Es decir, El primer paso, las elijo. Hay un menú donde podéis seleccionar y luego hay, hay vosotros podéis crear vuestras m, propias actitudes si no, si no vienen en este menú. Estas actitudes también funcionan como clubes. La parte de la formación. Eh, Claro, sobre todo en vuestra, en, en vuestra situación, es súper relevante decir eh, qué estudios tenéis, dónde las tenéis, meter el link de las universidades, porque quizás hayáis estudiado fuera y el sea de aquí y, y quizás esa universidad o este centro de formación pues no le dice nada, o a la inversa, pero si pinchan el link y puede ir a, a ese centro formativo, pues tendrá más, más información. Os da la opción de incluir notas medias si os interesa. Si son muy buenas, metedlas. Si no, no se meten. ¿Vale? Proyectos asociados, reconocimientos, todo suma. Por ejemplo, eh, una. Sobre todo por el contexto latinoamericano, este, lo, las posiciones son muy importantes. Por ejemplo, ser, el, ser el, el segundo, una promoción de 300, es una excelente data. Que de repente ser el segundo de 10. Entonces, sí, sí. ahí hay que verlo en perspectiva en la construcción de la marca, desde mi punto de vista. Sí, sí, hombre, eh, eh, puede ser eh, eh, súper positivo y relevante o, o no, lo que no sea, pues esto, no, no estoy hablando de mentir, es pues de no hace falta, hay que decirlo nuestra o mejor versión, me acordaros, ¿eh? Eh, y luego os deja también eh, construirlo en dos idiomas. Los que tengáis un segundo idioma, por favor, eh, eh, vos, eh, vosotros elegís el idioma. LinkedIn os cambia los títulos y esto. Claro, luego el contenido lo tenéis que traducir vosotros. ¿no? Pero esto también eh, da muy, muy buena imagen. O para posiciones que no tienen, imagínate, inglés. Y el recrutor es inglés, él va a hacer sus búsquedas en inglés. Si vosotros lo tenéis solo en castellano, pues no os va a encontrar. Si pone talent y vosotros tenéis talento, no saldréis. Grupos. Habéis decidido qué sector, qué mundo os interesa dirigidos. Bueno, pues sabéis que tenéis la opción de ponéis la palabra. Eh, eh, marketing digital y os va a salir eh, todos los contactos relacionados eh, con marketing digital eh, eh, todos los gurús o líderes de opinión en marketing digital todos los foros del marketing digital todos los eh, grupos de marketing digital y elegir uniros y estar en todos y no solo estar para voy viendo eh, en plan Instagram voy viendo sino también para participar y para opinar en esos foros. En esos Nunca sabes quién está leyendo tu, tu opinión. Eh, os voy a contar. Eh, ¿Alguno conoce una tienda en Madrid muy nueva que se llama WOW? Sí, mola, ¿eh? Bien. Bueno, pues esto eh, lo funda Dimas Jimeno, que es el antiguo presidente del Corte Inés. Yo a Dimas Jimeno no le conozco. Ni, ni, de, no, vamos, esto va en el mundo de los contactos perdidos. desde luego Me meto en LinkedIn, tiene un perfil público, le puedes seguir, bueno, pues decidido seguir, con un afán, espíritu comercial, porque llevo retail, una de las áreas que llevo retail, y claro, quiero seleccionar ya los dependientes, ¿no? Quiero trabajar con esta firma. Muy bien, me deja seguirme porque es público, pero como estoy allí metida, siguiéndole, poniéndole las cosas, mi caso, ¿eh? Eh, yo allí participando en todos sus foros, sus charlas, sus charlas perfecto. Eh, pero veo que otras personas empiezan a eh, ser contactos suyos y yo, bueno, eh, uno es Rafael Medina, ahora está en el telediario, pero bueno, en su momento le escribo también, me acepta, me contesta, este sí, es socio también de Word eh, estamos en contacto, bueno, enfermedad, bueno, con las palabras, eh, pero luego alguien de WoW se pone en contacto conmigo. Es decir, esto ha debido venir a través de LinkedIn, porque yo no conozco a nadie en Wow. Y la semana pasada cerramos un acuerdo. Así que eh, aunque tú pienses que nadie te ve y te escucha, yo pienso que siempre hay alguien que recala en.. en en ti. Al lado de vuestra foto, también viene una, una opción para, para, para ubicaros dónde estáis y si tenéis movilidad y estáis dispuestos a explorar el mundo, ese es el sitio donde ponéis. De LinkedIn, ¿alguna duda? ¿No? Algo de vuestro perfil, oye, ¿dónde cambiar? ¿Dónde? Eh, ¿Cómo poner? Hemos hablado, por ejemplo, de la foto, de lo que hay detrás de la foto. Esto también es importante, lanza mensaje. ¿No? esta foto detrás de la foto. No la dejéis en blanco con el azulito, meted algo. ¿El qué? ¿La portada? Sí, la portada. Justo detrás, como el background de la, de la foto. ¿no? Sí, sí. Es pues, ¿Qué? Es recomendable pues, pues Si ya una foto en el perfil. Algo que te identifique. Puede ser, yo, yo tengo ransa porque es el perfil profesional, entonces tengo pues eh, tipos, sí, ¿eh? que, la... esto, tipo, tipo esto. Pero eh, no sé, eh, ¿qué te gusta hacer? ¿Algunos runners? El corredor. Bueno, pues igual una foto corriendo, esto ya dice mucho. Si tú es la imagen que quieres trasladar, ¿eh? o sea, que aunque sea algo personal, si transmite la imagen que tú quieres dar. O imagínate que eres escalador de montañas, la metáfora. O no pongas la de tu primo diciendo que eres tú, ¿entiendes? ¿No? Pero si a ti te gusta escalar, a mí ya de un escalador me dice mucho, ¿no? No hay de todos, he eh, conocido escaladores. Pero eso es como eh, ¿no? una imagen para, para proyectar. O, o No sé. Eh, eh, los deportes, yo he visto que es algo que da bastante da bastante juego en esto. O, yo que sé, si, si eh, puede, es, eres alguien que te gusta muchísimo viajar, pues, pues pon un ticket de viaje o con un mapa detrás, ¿no? Tenéis que pensar qué imagen queréis trasladar, incluso de vuestra de vuestro mundo personal. Eh, yo creo que es muy honesto plasmarlo ahí. Una cosa, Samantha, que, que, yo he, que yo siempre hago énfasis, las fotos de las redes sociales, cada una lleva la suya, no se repite Porque eso algo de Twitter, desde mi punto de vista, le da idea de que te lo has currado, te lo has trabajado. ¿Ok? Uno la tendencia es a tener las fotos como el de la fotomatón. Tiro siete y siete mandaste No. Hay que, cada una tiene que pensar. Sobre todo porque es el, tiene que tener todo coherencia. Entonces, eh, aficiones, lemas, todas estas cuestiones que hacen posible que que distingan a ti del resto. Sí, sí, y no, Lo único que hay que repetir, por ejemplo, es, si actualizas eh, algo en una red, actualizarlo en el resto, para que ninguna se quede desfasada, ¿no? El contenido-contenido debe ser el mismo. Ahora, eh, las interacciones pueden ser diferentes eh, y la, los eh, leitmotivs, las fotos, siguiendo esa eh, identidad. Que no sea la misma, o sea, una puede ser así, la otra puede ser así, la otra puede ser así. Pero más o menos eh, guardando la coherencia, ¿no? Es eh, decir, madre mía, tres perfiles y parecen tres personas diferentes. No, es el mismo, pero yo veo diferentes. Le veo en diferentes escenarios. Ok, pues eh, Facebook igualmente. Eh, eh, vemos que no, es, no son redes sociales que están construidas para, para el tema profesional. Son, quizás, eh, menos, menos accesibles, tienen menos contenido. Pero bueno, oye, inserta ahí todos los datos curriculares, gestiona las políticas de privacidad. Es decir, tienes que ser público si quieres que te encuentren. vale Como eres público, ya tienes que tener un poco más de cuidado con las cosas que subes. sí que okay. nos, nos eh, nosotros hace, hasta hace poco esto no lo chequeábamos no, hace, hace cuatro años no lo chequeábamos, pero ahora dentro de nuestro proceso de selección hacemos lo que se llama digital check y miramos pues esto un poco que sea bien normal, normal, porque nos hemos encontrado casos anteriores donde enviamos un candidato, el cliente sí que lo miraba y cosas nos encontramos Una cosa que, que siempre yo creo que es importante. Todos tenemos pasado, ¿vale? Y al pasado, cada uno tiene que ser, asumir la cuota parte que le corresponde de lo que tiene. Y yo lo que creo que es un poco para que quede claro: con redes como Twitter o Facebook, es la decisión de cuán importante o cuán poco importante es lo que ellas contienen a los efectos de la marca personal. Pensando además todo esto en relación, porque esto es un ecosistema digital. Entonces, si yo estoy trabajando muy duro con mi perfil de LinkedIn, descuidarme con el Facebook o con el Twitter, puede significar perder buena parte del trabajo. Es mejor no utilizarlas, no pasa nada. Exactamente. De hecho, el consejo inicial que yo siempre doy es, haz las privadas para que haya esa reserva, para que a ti te dé la oportunidad de revisar. Porque la otra cosa que uno puede hacer con cuestiones como esta es uno revisar aquello que a uno no le interesa que perdure. Todos tuvimos... 16 años, y todos tuvimos algún amigo, yo pongo ese ejemplo siempre en clase de este, eh, cómo me quería que me etiquetó en la única foto que me ha etiquetado en la vida vale y esa foto es la foto más comprometida que puede imaginar pero cada vez que ponen mi nombre en San Google y pinchan, es la foto que sale entonces no, entonces evidentemente porque esto es lo que hace el cliente cuando le dice basta Aquí tienes estos candidatos. Si yo me tengo, por eso sí, sí hay que ocuparse, entre comillas, de lo que se publica, de las fotos que se suben y de todo. Pero no porque uno se esconde, sino porque uno tiene siempre que hacer el ejercicio de empatía. ¿Quién lo va a ver? ¿Quién lo va a ver? ¿Y cómo lo puede ver? Nadie juzga a un niño de 16 años que tuvo una borrachera. Pero si nadie sabe que yo tenía 16 años en aquel entonces y lo primero que sale es la borrachera 1, la 2, la 3, la 45, se crea una impresión. Y con en en, marca personal, las impresiones las tenemos que controlar nosotros. No las podemos dejar libradas. Al azar. Yo, por ejemplo, no me encontré a esa impresión. Por el así. Ya está. Bueno, aquí tenéis ¿no? eh, un ejemplo de cómo meter vuestro, eh, vuestro perfil profesional, la parte de la experiencia, la parte de la formación. Y ahí preguntabas, oye, ¿hace falta hashtag? Aquí sí. En Twitter sí, sí. Y después hay redes que te permiten quitar eh, imágenes y hay otras que no. Entonces eso también lo tenéis que conocer, ¿no? eh, sobre todo para, para gestionar estos, estos pasados. <risa> Y aquí, es, y aquí es la incontinencia de oh. El gran pecado en Twitter es la incontinencia sí. de Si usted ha estado, porque usted se aburría, y ponía, ciento, cuando era 140 caracteres, ¿Ah? a todo, ¿Ajuita? haga lo que, hace, lo que se hace ahora. Se sienta, se revisa, se borra todo, y después se reactiva. Eso es. porque aquí, si te lo permite entonces, hacer un saneamiento, premios, ¿eh? eh, si veis que hay algo que no os va a ayudar en transmitir lo que queréis transmitir y puede dar ideas eh, equivocadas. ¿no? Aquí te deja construir eh, un avión, meter también todos los datos eh, personales, te deja la foto, te deja meter links, te deja... Eh, eh, eh, subir eh, vamos, link a tu, a tu currículum, con lo cual también eh, es una red que se utiliza muchísimo, también en entornos eh, profesionales, más que Facebook, os diría yo, con lo cual yo a esta os animo y sobre todo porque esta deja hacer de saneamiento previo, si hay que hacerlo. Inbound Esto es el marketing. Aplicado eh, al, al proceso de selección. Vosotros estáis trabajando en vuestra marca personal y las empresas también. Una se llaman Personal Branding y las otras se llaman Employer Branding, que habéis oído hablar seguro eh, de esto. Eh, y lo utilizan las empresas exactamente igual. Se generan unos atributos con los que quieren que se identifiquen. Eh, o que el candidato identifique a esta, a esta empresa. no Puede ser seguridad, puede ser puede cada uno elige. Con esa elección elige su target, es decir, va a, um, no a discriminar, pero va a eh, quitar de los lados a un cierto tipo de candidatos, que no, para los cuales esa empresa no será interesante o no será llamativa para, para trabajar. ¿Dónde lo utiliza? Pues en todas las fases de lo que se llama el, el, el, el, la, el reclutamiento, atracción, conversión, es decir, de los candidatos que atraigo, cuántos al final convierto al proceso de selección, el contacto y el engagement, que es mantener el candidato a lo largo del proceso de selección para que no encuentren ofertas mejores. O sea, tenemos el personal branding, pero también están las empresas haciendo sus trabajitos. ¿Cómo hacen estos trabajos? Principalmente, bueno, hay uh, publicidad, es, eh, perfecto, pero eh, a nivel uh, online, a través sobre todo de su página web y también a través de la, las redes sociales. ¿no? Si, si, le, si seguís empresas, van a trabajar mucho en lanzar mensajes que ayudan a construir su marca personal, constantemente. No hay. Eh, ¿Cómo es esto? No hay. Eh, no hay puntada sin blog. Cada puntada que se da hay algo detrás. Os animo, sobre todo si tenéis cuando si tenéis cierto exper expertise en algo, ¿no? eh, tenéis opinión en participar en foros, pero esto ya sí que es un poquito más avanzado. Es decir, yo eh, para, para empezar trabajando en la identidad eh, personal sí construirla y decidir hacia dónde quiero lanzar mis mensajes y qué mensajes quiero lanzar y hacerlo a través de redes sociales, pero una vez que tengáis eso muy manejado, eh, tenéis foros para participar, pues luego ya veremos que eh, es invitado. Los blogs dan mucho trabajo. Entonces, ¿alguno hay, aquí tiene un blog? De lo que sea. Lo dejaste porque da mucho trabajo. Sí. Era difícil balancearlo con el trabajo el estudio y el estudio. Exactamente. Entonces, el que, el que tiene un blog es para, para trabajarlo bien. ¿eh? O sea, son muy potentes, pero requieren un montón de, de esfuerzo. Aquí lo mismo: o lo vas a hacer bien, o, o no pasa nada. O sea, que lo ya hay, hay muchos, y si tenemos tiempo. ¿vale? Yo soy muy fan del videocurrículum, ¿vale? Eh, eh, decíamos la otra vez, oye, grábate un vídeo de un minutito porque ya el que lo está viendo eh, recibe mucha más información, verbal y no verbal, ¿no? De, de eso que tú quieres transmitir. Y un poco lo que decía Paolo, eh, tú manejas 100% la información que quieres trasladar en todos los lados y en, en ese vídeo. Nosotros en, en Ramstad eh, tenemos verificado, eh, claro, el vídeo es optativo, lo, el candidato lo puede hacer o no, necesitamos el currículum, pero el vídeo no es necesario. Y nos cogen a muchos más candidatos los que tienen vídeo que los que no lo tienen. Ahí lo, Ahí lo dejo. Y luego... Eh, atrévete con el networking porque las redes sociales es como hola estoy hablando a alguien no pues, pues contacta directamente con con, con dime contacta directamente no pasa nada qué puede pasar que no te acepte bueno, pues, pues ya está o bueno, te ignores pero intenta eh, identificar eh, esas personas relevantes vale eh, pueden ser oye pueden ser líderes o influencers pero también pueden ser eh, personas decisoras. Yo invitaría a Laura, por esta misma tarde. ¿no? Si tenéis una entrevista con un reclutador, invitadlo. Esto ya está hablando de vosotros. ¿vale? Hay veces que te van a permitir, además, hay incluso influencers que, que interactúan un montón con, con sus seguidores one to one. Entonces, esto ayuda a construir eh, imagen de marca. Los blogs, que crearlos fácil, es decir, es relativamente sencillo, hay, hay herramientas que te ayudan, el trabajo viene después. Oye, ¿y, y cómo re resumen? Así, consejos eh, prácticos para trabajar la, la marca personal. Eh, y facilita el camino a los reclutadores eh, para que lleguen a tu perfil. Incluye esas palabras clave, coger eh, 15, 15 palabras clave. Es decir, que, que me definan muy bien y que si buscan en cualquier lado, eh, que por lo menos eh, salgan de esa búsqueda. Eso sí, trata de añadirlas de forma coherente en ese discurso, en ese storytelling que vas a hacer en, en LinkedIn. Eh, eh, las mismas palabras, aunque sea un poco original, como decía Paolo, no pongas lo mismo, el mismo churro en todos los lados, pero que esas mismas palabras también salgan en todas las redes sociales. Cuanto más lo pongáis, más esto es business intelligence, más arriba estáis. Orienta toda la información hacia el empleo buscado. Eh, puede ser que no tengáis ninguna experiencia. O que tengáis muchísima experiencia. Vale, pues acotad hacia dónde queréis ir. Vale, para que, ya sea por exceso o por defecto, eh, no se quede diluida vuestra, vuestra marca personal. Centrar el tiro, ¿no? Si habéis sido eh, camarero, eh, cuidador de perros, eh, o sea, tenéis múltiples. Y, y directores generales, hacia dónde queréis ir, ¿no? Sobre todo si estáis reorientando vuestra carrera profesional. ¿no? Demuestra compromiso e interés. Hay veces que hay gaps en el currículum, lagunas. Eh, intenta rellenarlas de alguna forma. No digo poner cosas que no hayáis hecho, ¿no? Pero, eh, yo no sé, si habéis estudiado algo, si habéis estado practicando un idioma, eh, ponedlo en bonito y metedlo ahí. Porque los gaps ponen muy nerviosos a los tuyos, ¿no? Y además, eh, alguien que ha dicho, bueno, sí estuve año y medio sin trabajar, pero mira, aproveché para hacer esto, para hacer esto, para hacer para viajar, para lo que sea, da, da sensación de actividad. Hay una opción en, en LinkedIn que habla precisamente, o cosa que es un descanso profesional o algo así. Sí, no sería una buena herramienta o sea, y cuando lo pinchas, te salen varias o sea, opciones, ¿no? Por de viaje o no sé, lo sea, o, o sea, tiene varias opciones. Puede... Eso, eso es perfecto. Es decir, si hay un vacío ahí, déjalo reflejado y, y, y explica qué, qué es. O eh, dándole una vuelta a mi nueva vida. O sea, lo que sea, pero que. Que dé información. Eh, esa es muy buena opción. ¿Lin qué dice el o que no, de la incluso te da como un... los que te pon, que Te sugieren. Que, que dice que es bueno que sí, que, que es bueno que lo pongas, que si eh, quieres si hacer trabajar un tiempo, que hay un montón de gente que le pasa y que, que no pasa nada si me pones que al contrario... Que es sí, que sí, las cosas, porque explica, ¿no? explica. La otra opción es... Aquí hay un año y no dice nada, y aquí, oye, hay de un año, además esta persona me lo está indicando, sí, hay un año, no pasa nada, y estuve, lo aproveché para esto. Pero ya es, ha habido una acción dentro de ese año, ¿no? Reubicándome profesionalmente o reciclándome con un curso de, de lo que sea. En, en LinkedIn te deja, otros son más limitados, en Twitter no te deja, en Facebook creo que tampoco, creo, creo que no lo uso tanto. Pero creo que tampoco. Entonces, eh, muy buena opción. Muy buena. <coughs> Haz pública eh, tu información. Hay veces que dices, voy con el perfil en LinkedIn, hago mi currículum y chao. Y miro ofertas. Y contesto, ofertas. Y ya está. Acordaros de tengo que estar constantemente lanzando mensajes ambientales. Con grupos, con foros con participaciones, con dando un pulgar arriba, lo que sea. Y por último, si, si, si estás eh, desempleado, no pasa nada, no pasa nada. Es más, mira, te puedes incorporar casi de forma inmediata, no que dar preveso, esto puede ser una ventaja. Pues, eh, eh, no hace falta poner en paro sin sí, sí. trabajo. Ah, pues una actitud un poco más positiva. En búsqueda de nuevos productos. <risa> ya está. Ok, chicos, pues hasta aquí. Eh, a vuestra disposición para dudas. No se mostré mi marca personal. Eh, cualquier duda, eh, consejo práctico, a vuestra disposición. ¿Sí? Bueno. Eh, ¿Qué pasa cuando uno tiene eh, diferentes perfiles o ¿no? diferentes profesiones que no consiguen, que no son realmente que una? Voy a poner un ejemplo: estoy de enfermería, soy de psicología, y ahora estoy jugando en, en, en esta nueva experiencia. Entonces, ¿qué pasa cuando eh, tengo la sensación, yo me pongo en, en la posición de la persona que debe mi perfil entonces. Vale. Mi, mi mayor experiencia es en enfermería. ¿Qué aprendiste? Yo fui a un de enfermería. Bueno, soy de hecho, porque lo que estoy haciendo es con esta misma licencia en mi país. Y eh, 23 años estaba en, en el Hospital de Niños. ¿Qué te sí. llevaste de esa experiencia? ¿En qué, en qué sumaste? Bueno, ¿qué decís, Mati? El dolor siempre, fue este, una conexión constante ¿verdad? Con, mi, con los demás, con los caminos, con los, niños, con los no, no solo con los sino con la familia. Eh, en su lugar, eh, el servicio completo. Pues ya está, me encanta. Yo de eso tengo un, una presentación. ¿Y, y hacia dónde te quieres ir? Ahora quiero, eh, que es, de los eh, el talento, buscarlo de el talento de realidad todo. Después yo estoy descubriendo esto es un área completamente nueva. para mí eh, ¿Por qué me, me direccioné a esto? Bueno, porque me encanta lo que es eh, eh, completamente renovable, Entonces estoy reinventando. Okay. En psicología, pues bueno, hay mucho, hay mucho. Empecé con que fuera consulta privada, pero como se trabajaba en, lo, en horarios rotativos, uh -huh. pues, o sea, no había suficiente tiempo para la psicología. que se pone un alto y entonces, bueno, en este psicología había mucho y empezó la demanda mayor con lo que era eh, ese el psicología de eh, eh, clima organizacional. Empezó, eh, hice varias charters, quiero decir, en mi país con Amazon, personas de, de, de allá en Amazon. Y pues entonces se empezó a ver más adelante. Entonces me quedó interesante. Vi la oportunidad, por supuesto de que la aproveché, en la cuestión de que de, deberías acá, aparte de cultura y abrirme, porque si sí tengo que cambiar el chip por completo, como digo, ahora me quiero cambiar el chip por completo, son 23 años de, de experiencia. Yo obviamente que lo que más extraigo de esto es relación pues, de, de, de humana. De, de por cierto, esto lo pondría en LinkedIn en el startup. ¿Sabes? Foto, eh, título y luego esto, eh, un espacio bastante amplio que te dejan para eh, describirte y, y lo contaría. Eh, esto engancha, eh, engancha los cuentos. Eso es. Entonces, eh, o sea, no engancha nada eh, personal de enfermería, 23 años de experiencia. Esto no engancha nada. Entonces, hay que redactar un cuento de tu historia y ponerlo ahí. Entonces, ¿qué pondría yo? Eh, un día me encontré, ¿no? Un día me encontré. Eh, dan, eh, te, eh, un día me di cuenta. Un día, estando en, eh, en el hospital de no sé qué, trabajando de enfermera tras 23 años, eh, me di cuenta, mientras atendía a mi paciente, lo importante que era la conexión emocional con las personas. Después de estos 23 años, eh, eh, eh, me había, eh, resultó que, sin yo haberlo sabido, eh, eh, había desarrollado una capacidad empática que me hacía disfrutar muchísimo con el trabajo. Pero, tí, tí, tí, tí, tí, tí, tí, tí. algo que enganche, que conecte emocionalmente. Búscate esas palabras, no pensando en tu pasado, sino hacia dónde te quieres dirigir. Y mete todas esas palabras y cuenta el cuento de tu vida. Porque esto, y, y no pasa nada. Es que si yo fuera un hospital, me encantaría tenerte en el departamento de recursos humanos de un hospital porque serías perfecto. perfecto. Entonces tienes que ver... ¿Qué, ¿Qué cosas de tu pasado te pueden ayudar para tu futuro? Que son muchas, y me dices, no, yo era ingeniero, hacía tubos, igual me cuesta un poco más. ¿No? ¿No? Lo siento, ¿algún ingeniero que hace tubos? Bueno, puedo construir su cuento se también. Puede ¿eh? de se puede también contar de manera pasiva. Bueno, pues seguro que tienes una capacidad analítica, ¿eh? tienes que, que ver qué de tu pasado pueden, eh, ser. seguro, o sea, en una parte es la parte empática y en otra puede ser más, eh, me encanta eh, trabajar en, en proyectos, porque toda mi vida he trabajado así, ahora se sí lleva mucho trabajar en proyectos, eh, la capacidad analítica, el trabajar con diferentes eh, personas de diferentes como, departamentos y todo eso. ¿A ti? una cosa que yo siempre lo digo y creo que Samantha que tú lo has reflejado no me peco las empresas no están buscando lo que se parece la empresa busca aquello que tienes tú que no tienes los demás por eso es que hay que ser tan trabajar tanto desde la conciencia y voy a hacer voy a hacer un énfasis porque ya tú lo dijiste pero hay que hacer muy importante las empresas los recruiters son tolerantes respecto a todo lo que no se cuenta pero son intolerantes respecto a la mentira no hay que crear ningún personaje porque lo que se trabaja es la persona entonces en ese sentido hay que planteárselo de esta manera ¿qué tengo yo? que puede ser interesante para una empresa. ¿Qué tiene una empresa, el público objetivo, en donde yo quiero estar? Porque esa es la conexión, lo que yo tengo y lo que ellos tengan. Entonces, aquí hay que ser realista. Por ejemplo, antes decía, ¿por qué no poner que estoy desempleado? Porque el peso de las palabras marca la impresión que causamos en los otros. Si yo vengo contando la triste historia del sesentón con el pelo blanco, pues claro, habrá el hueco con el pelo. Entonces, directamente hay que contarlo con la otra. Y yo, ustedes saben que yo cumplí años la semana pasada, mis primeros sesenta. Y entonces, claro, alguien se queda. Y no piensa vivir más, Me gusta que toque. pero a lo que voy es que Depende de cómo yo lo cuente, la impresión que causan una u otra. Entonces, esto tiene que ser muy importante, porque sobre todo, muchachas y muchachas, a los que estáis en el aire y a los que estáis aquí, es que soy mucho más de lo que las empresas absorben. Entonces, las empresas están trabajando muy duro en ser selectivas. Entonces, por eso es que nosotros hacemos el énfasis en esto de que hay que trabajárselo, hay que currárselo y hay que encontrarlo. Y por eso es tan importante el grupo de referencia, toda la información que tú puedas obtener. ¿Ok? Entonces, así, mi trabajo es buscar trabajo. O mi trabajo es tener un perfil que le pueda interesar en otro momento. Porque, ojo, vamos a estar trabajando y nuestro perfil tiene que estar activo, tiene que funcionar, aunque ya mí misión primaria no sea insertarme en un proceso de selección pero sí darme a conocer reconocimiento porque efectivamente el mundo es grandísimo pero en realidad el mundo del trabajo es de este tamaño lo que tú deseas antes Samantha como resulta que una petición hay más y menos y una cuestión y terminas extendiendo a un cliente sin necesidad de ir a hacerle la clásica visita que haría hace 20 años, con un comercial que va y contacta y no me recibe, una llamada. Sí. Antes eh, me hacían una pequeña entrevista y digo eh, parece que es un trabajo lo de la identidad eh, y el, el branding el personal de, de un periodo, y esto es para toda la vida. Es decir, tendrá objetivos diferentes, quizás. ¿No? hay un momento que es para, para buscar un empleo otras veces luego será para posicionarte bien como experto y que te ofrezcan un mejor empleo uh -huh. serás un candidato pasivo igual no estás buscando pero voy, voy a, si me llaman pues pues estoy, ¿no? y, y otras veces será eh, eh, por, por compartir no porque ya seas experto o eh, por seguir trabajando tu imagen de marca y que te vean eh, como persona referencia dentro de un sector concreto. Pero no lo dejan, no lo dejan. Yo la trabajo, no, no tanto para que me busquen, eh, no para que me busquen profesional eh, como candidato, pero sí a nivel comercial. Claro, entonces, juego cosas, repito cosas, eh, eh, le tengo que dedicar todas las semanitas un ratito eh, para, para seguir trabajando. Y yo también, pues nada, me he los 50, y ya está. Y si y este que, Y es que nunca hay que arrepentirse. Muchas veces a mí me hace gracia cuando os escucho. Es que yo no tengo experiencia. No pasa nada. No pasa nada. Afortunadamente, puedo ser la página en blanco de una empresa o Es decir, esto es. Siempre hago la misma referencia. No nos pongamos la venda antes de la herida. Cuando yo vaya a 17 entrevistas, fallen 17 veces. No me pille para nada. Usted viene y pregunta, ¿qué he hecho mal? Pero antes de hacer la primera, no nos planteemos. ¿Cómo yo hago para llegar a esa empresa cuando yo no tengo la experiencia? Ese es el gran problema, a ver, eh, yo soy cubano y es un poquito más difícil. Yo estudié en una universidad eh, en informática y salí de la universidad. Estuve trabajando en el servicio social dos, tres años, que era lo que me tocaba. Y después me puse a recoger platos en un restaurante, en un lugar político que se gana más dinero. ¿Ya? Es, la, es la facilidad que, que a veces uno escapa por ese lado. Y ahora yo no tengo experiencia. Yo llegué aquí y choqué con la cruda realidad que yo. Realmente ya no, no soy el mismo. Ya, ya, yo voy recordando ahora. Eso está. De ninguna forma se puede. Eso está. Y cuesta trabajo. Yo veo qué grande es y qué diferente es. Cómo son las empresas realmente. Que en mi país de ninguna forma es así. ya Y te asusta un poquitico. Pero cómo llegas a esa empresa. Cómo, cómo te llaman de una empresa. Y para mí esto es totalmente nuevo completamente Y ese es el miedo que a veces nosotros enfrentamos cuando llegamos a un lugar así como España, a un lugar como Madrid, a un lugar donde hay realmente empresas que funcionan, o que en mi país tú no preguntas qué funciona, tú tienes que preguntar qué no funciona, o tú tienes que preguntar aquí qué no funciona, en mi país tienes que preguntar qué funciona, disculpe, y es realmente completamente diferente, y ese es el freno que en, en lo personal yo tengo, ¿no? A veces hasta me da miedo de hablar, miedo de preguntar, y es cuando tú dices, ¿y cómo llego a la empresa? Yo no tengo experiencia. Soy ingeniero informático, pero no tengo nada en las manos. No pasa, a ver, no pasa nada. Entiendo perfectamente eh, tus vértigos. Sí. ¿No? Esto, esto es lo primero y, y en una buena por el valor. Eh, eh, Habrá posiciones a las que no puedas acceder. Hay que asumirlo. Cuando pidan experiencia... Si no la tengáis, no podréis acceder a estas posiciones. Ahora, hay tal cantidad de posiciones junior, juniors que eh, no voy a pedir la experiencia. Puedo pedir la formación. Esto sí, no puedo pedir la formación. Y ahí en lo que se va a centrar el recruiter, no es en, en tu experiencia, que no hay, no hay nada que valorar, es en tu perfil personal. Es decir, cada vez... Eh, cada vez se busca más unas competencias, eh, eh, ya doy por, sentido, por sentado, es, un, es una posición junior, no voy a pedir experiencia, claro, tampoco esperé, esperéis una retribución con, con experiencia para una posición sin experiencia, esto hay que alinear expectativas, pero no pasa nada, pero ¿qué va a buscar? Céntrate. Eh, en, en todas las competencias que va a buscar ese, ese perfil porque van a pedir eh, van a evaluar que, que, que vayas a encajar bien en la, con la empresa, con el estilo de trabajo, eh, que seas una persona comprometida, eh, van a valorar otras cosas. Entonces, ese, ese sí que debe ser tu no te O sea, primero acepta que cuando tienes experiencia no va a entrar alguien que no la tenga. Ya está. Hay muchísimos perfiles de muchísimo muchísimas. Muchísimas. Entonces, céntrate ahí porque la entrevista va a ir, bueno, o sea, aplica. Donde ponga experiencia, no apliquéis, de verdad. El, el, el recurso no, no creo que se apunta sin experiencia. No. Entonces pues, aplicar solamente en, en aquellos, sin no experiencia, pues donde no haga falta, haga falta una formación concreta, o hay veces que no, que. Eh, bus buscamos, pueden servirme muchas formaciones, porque lo que está buscando es un tipo de persona, un tipo de profesor. Por ejemplo, para ser consultor en Rambstad eh, nos vale cualquier formación. ¿De hostelería? Sí, de hostelería. Eh, ADE, ¿sí? ¿De marketing? Sí, o sea, nos vale cualquier formación. Si pedimos una licenciatura, un grado, ¿no? Aquí. Eh, ¿Pero por qué? Porque cuando entra el consultor, eh, al final lo que se va a valorar son las skills, es decir, eh, tiene orientación al cliente, eh, tiene capacidad de resistencia a la frustración, tiene, tenemos una serie de competencias y ahí sí que vamos a pasar bien el valor. Pero si no tienes experiencia no pasa nada. ¿Cómo accedes a esas empresas, eh, eh, eh, man, eh, eh, apuntándote a una y a otra y a otra y a otra y a otra hasta que llegues a Claro. Porque es la única forma de llegar. apuntándote a las ofertas. Ya está, sigue a esa empresa. Eh, eh, mira a ver quién es la directora de recursos humanos y pide seguirla. ¿No? Esto es lo que te puede y, y, es un, y, y después date tu tiempo. Es decir, trabaja muchísimo en encontrar empleo, pero eh, lo que decía, Cuando te hayan rechazado 17 veces en una entrevista, dices, Pues igual no le estoy dando el toque, ¿no? Pero aunque es normal, el vértigo de cuando todavía no has arrancado, cuando vas a tener esa primera entrevista, es eh, eh, aplica, aplica, aplica, aplica y aplica a todo, a todo donde cumplas el perfil. No pasa nada, busca eh, perfil de tienda, no? los hay. Mira, en, eh, si miras en, en Randstad, hay una parte de que es Randstad Technologies, hay. Muchas posiciones con, con experiencia, programadores, desarrolladores, y hay otras que no, tienen, que no necesitan esa experiencia. Igual son proyectos más cortos, eh, seguramente tengan un salario más, más, más bajo, pero oye hay que arrancar con, con esto. ¿No? Animaros a apretar y apretar y apretar. Bueno. Bueno. Nos ha, ha llegado la hora, muchachos. lo sentimos, este, porque todo lo que empieza tiene que acabar. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Samantha. Primero, en primer lugar. Y en segundo lugar, recordaros que esta es la segunda de cuatro este, charlas que vamos a tener este, en los próximos dos meses. Así que todo lo que necesitéis, pedidlo. Estamos a vuestra disposición. Este, la lo único que nosotros no hemos logrado desarrollar todavía, ni lo requisitos ni nada, es la lectura mental. Es decir, no leemos... ¿La bola? No. no. Este, entonces, eh, cualquier duda, cualquier cuestión, bien la canalizáis a través de mí o bien la canalizáis a través de um, nuestro departamento de orientación de orientación profesional y de atención al alumno y a Javier Nova porque estas cosas también nos ayudan para que Samantha para las siguientes sesiones pueda este, incluir aquellos temas que os preocupan eh, y ojalá. gracias de verdad y nos vemos el, dentro de bueno, a, a ustedes no a mí me ven Samantha, nos vemos dentro de gracias, gracias. gracias.